Bueno, estamos aquí con, con Aurora, que es miembro de Xitanas Feministas por la Diversidad, porque en este Festival de las Bretemas, aparte de música, hay otro tipo de actividades, hay conciencia social sobre diferentes temas. Entonces, Aurora, contanos, ¿en qué consistió la charla que dices hoy? Pues eh, la charla ha sido, aparte de, de hablar yo, sobre todo, eh, las compañeras ha, han confeccionado un vídeo de presentación y han hablado de la historia de eh, sobre todo eh, la su, m, vicepresidenta que es eh, carmen fernández molina eh, ha hablado hace una performance muy interesante que la podéis ver todos en youtube la de las piedras y sí, la, la de la mochila y entonces es como eh, la mujer gitana y lo que es los gitanos eh, cuando nacemos tenemos, eh, no tenemos la no estamos en la misma igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Entonces es como que tenemos una mochila que cargamos un peso que se va llenando. Cada prejuicio y cada estereotipo que tiene la sociedad mayoritaria eh, contra los gitanos o que piensan eh, que se hacen estereotipos que se hacen eh, de nosotros sin conocernos, nos va llenando esa mochila y cargamos eh, a medida que vamos eh, creciendo vamos... Eh, llenando esa mochila. Claro, que cada vez pesa más. Que cada vez pesa más. Bueno, entonces o sea, ya me estás de demostrando ¿no? que este tipo de asociaciones es necesaria, pero ¿en qué sentido os ayuda eh, comunitariamente ¿no? el tener la asociación? O... Pues dar visibilid visibilidad a eso, o sea, a que no, no nacemos en igualdad de condiciones. No, pero y... por ejemplo, si... Eh, ¿Hay algo injusto tal? Eh, ¿Luchar en conjunto eh, también es, os es más fácil? os obtenéis más respuesta o...? Claro. O sea, si no te unen, nosotras somos feministas y estamos en, en todas las plataformas feministas. Igual que este comentado Carmen, también eh, dentro de, de este... Eh, de, bueno, de lo que han hecho, o sea, del... ¡Corta! <risa> ¡Corta ahí! El, que no me sale, ¿cómo se llama? El, ¡Ay, lo que te he dicho! Lo que han hecho, el... El... un vídeo, el, ah, el, video, el sí. montaje, sí. El, un montaje, ahora sí, ya me salió la palabra. Vale. <risa> pues en el vídeo también sale eh, la, la presidenta, que es un, es un eh, guru que es María José de Jiménez Cortiñas, que fue la una de las primeras personas, la primera persona que acuñó el, fermi, el término feminismo romaní, el feminismo de la mujer luchadora gitana y que somos feministas, somos luchadoras y estamos aquí pues para reivindicar nuestra situación, que somos gitanas y también somos feministas, como mujeres que somos. Sí, claro. Tenemos que serlo, ¿no? Que claro, la... tenemos que ser... Sí, pero bueno, hay mujeres que ellas mismas se tiran de que no son feministas, y te quedas como diciendo, bueno, eres mujer y no eres feminista, no quieres la igualdad, porque el feminismo es la igualdad. Sí, pero mucha gente eh, yo creo que no entiende el feminismo, ¿no? que se piensa que es lo que se llama ahora embrismo claro. que es superioridad de la mujer sobre el hombre, que claro. es un concepto diferente. No tiene nada que ver, o sea, la igualdad, el feminismo es igualdad, es lo mismo. Y el cambio será feminista o no será, o sea, es así. ¿Y por qué estamos aquí? Pues para dar visibilización a eso, o sea, a que la mujer gitana sufre una triple discriminación por ser mujer, por ser gitana y mayor, mayoritariamente por ser eh, pobre, o sea, estar en una clase social mm, empobrecida. Y nos cuesta pues el, el, el doble, el triple o el cuadriple que a cualquier mujer no gitana. Yo, por ejemplo, no, no tengo contacto ¿no? con la cultura gitana, hmm. Eh, dentro de vuestra cultura, la mujer también, o sea, quitando con la comparación con el resto de la gente que no es gitana, ¿no? ¿También te, tenéis alguna desventaja igual dentro de vuestra cultura comparada con, con los que no somos gitanos? Igual... o...? Hombre, nosotros nacemos... No, por dentro, el hecho... de, dentro de vuestra cultura... No, dentro ¿no? de nuestra cultura, o sea, eh, es como, o sea eh, en la sociedad vaya, o sea, existe el patriarcado. Y eh, a los niños a, les educan, a, a Igual si es más claro. acentuado no, en, o sea, en, es o no. como en la sociedad vaya, o sea, es lo mismo. O sea, no por ser gitanos son más machistas. O sea, son hombres de un estrato social, eh, si es un estrato social más alto y tienen una cultura más amplia, se supone, entre comillas, porque hay de todo. El machista, vamos, puede ser abogado, que te, te da igual. Puede ser abogado, puede ser juez, como los hay. Y, y son machistas, pero bueno, eh, se supone que según la clase social eres un poquito más abierto de mente o tienes más habilidad social y no eres al machista. Entonces, eh, puede ser por eso, pero realmente no, o sea, igual hay machismo igual que hay en la sociedad mayoritaria. una curiosidad personal. No, no, hay machismo como en la sociedad mayoritaria, eh, es lo que hay. Y ya para acabar, el, estuviste también en la proyección de, del documental, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes sobre él? Pues eh, lo he dado, o sea, para mí se queda, a menos que tú sepas eh, realmente la, la vida del feriante, eh, te quedas como diciendo, es que son así todos los gitanos, porque No, a ver, cada, cada casa es un mundo, cada persona es diferente. Claro, pero... entonces, pero en, el, en lo que tiene la sociedad paya eh, es a tildarnos a todos igual. O sea, el gitano es... O sea, ¿crees que si la gente ve este documental va a pensar Pero, que todo el mundo... vive Que todo de esa el gitano forma? es así. Y realmente no es que todo el gitano sea así, sino todos los feriantes o una parte de los feriantes, la vida del feriante es así de dura, como muestra, como muestra el documental. O sea, no es por el hecho de que ella sea gitana, sino porque la vida del feriante es así de dura. Entonces, a mí lo que me ha faltado, porque ella... Eh, Claro, ella es gitana y ella lo decía, o sea, y ella alardeaba de que era gitana y tenía... Eh, Muchos de los eh, problemas que ella decía que tenía eh, también lo tildaba porque era gitana y no, o sea, no. O sea, es, del... es por la vida eh, que tú llevas y la relación que tú tienes, etcétera, no porque seas gitana. Porque los valores del pueblo gitano en la película no se ven. O sea, que se respeta a los mayores, sí, un pelín, pero vamos... No, o sea, eh, la cultura, eh, somos una, una cultura... No, pero bueno, también para poder hablar de cultura tendrías que coger muchos casos diferentes para... No, no, no, no, pero simplemente la cultura diaria, o sea, la solidaridad que se, que hay, el respeto de, de la pareja, o sea, mmm, no se veía. O sea, el hecho de que explique de, de que el feriante solamente va, se va a tirar así y sin que los niños vayan a la escuela, eh, justamente el, los meses que están en feria y que en cuanto los niños empiecen al cole, eh, o bien, eh, hay una caravana que les está, les va a dar como, apoyo... o los circos Claro, y... claro. Uh -huh. o eh, directamente, como se ve al final, que guardan todos los enseres hasta que, que empiecen de nuevo las fiestas. Pero si tú no lo explicas... Claro, la gente no lo sabe. No lo sabe, lo sabe quien conoce un poquito la, la vida del feriante. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Aurora, y a seguir luchando. <risa> nada, en ello estamos. <risa> bueno, pues nada, salud y libertad. Sasipentali. <risa> Chao.